¿Por qué no estamos concentrando hoy en la manifestación? Exigimos que se tomen medidas en el ámbito de la Cumbre Climática de COP27 que se celebra en Egipto y que no se están tomando medidas serias para la emergencia climática que tenemos en Córdoba y que además en 2019 se firmó el, la declaración de emergencia climática por el Ayuntamiento de Córdoba por esta misma legislatura, por unanimidad, todos los partidos políticos y nadie se pone mano a la obra, así como la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Hay que acelerar la transición energética por un modelo descarbonizado en equidad. Además, queremos señalar que la manifestación de hoy eh, estamos unidos y unidas personas jóvenes y personas mayores porque el cambio climático es una cosa de todas y de todas. Llamamos a toda la juventud y a todo el mundo a que, a, a que salgan a la calle a que griten y a que, se, y a que protesten de todas las injusticias que hay, tanto por el clima como por todas las injusticias diversas. O sea que basta ya de cocidio y abrir los ojos ya de una vez. Si no paramos el sistema ...de consumo y de producción sin respetar, pues volveremos dentro de unos años a no tener ni agua ni plantas para vivir. Este año en el no ha habido muy poca agua y creo que es importante que cuidemos nuestro hogar, nuestra tierra, ¿no? que a mí me parece surrealista y me da muchísima pena que mmm, se dice por activo y por pasiva que solo tenemos un planeta... ...y la gente se comporta como si hubiera cuatro... Y dentro de unos años pudiéramos irnos a otro y nos quedamos sin casa. Queremos el cambio ya. Y estamos aquí para luchar por... por el futuro. Por el ecosistema. Porque es necesario ¿eh? hacer fuerza y protestar. Luchamos ante la contaminación y por una vivienda digna. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cuando yo sea mayor quiero tener un mundo lleno de animales y plantas y que ya no haya tanta contaminación. Hay que cambiar la mentalidad de las personas, no el clima. Que no nos parece justo que algo tan serio lo tomemos por poca importancia, deberíamos darle más importancia a algo que es fundamental. Hay que hacer algo contra el cambio climático. En España se gastan 6.700 litros de agua por persona y día. España es el segundo país de Europa por mayor huella hídrica. Para producir un kilogramo de pollo, hacen falta 4.300 litros de agua. Un kilogramo de cerdo, 6.000 litros de agua. Un kilogramo de ternera, 15.400 litros de agua. Para producir una caña de cerveza, hacen falta 106 litros de agua. Todos los días se pierden 112 litros de agua por propiedad, por fugas. Para fabricar un único par de pantalones vaqueros, se precisa la misma cantidad de agua que para un hidroavión de los que combaten los incendios forestales. Casi 11.000 litros. Una ducha de 5 minutos con un gasto de agua de 100 litros. Al lavar los platos a mano se pierden alrededor de 8 litros de agua por minuto. El consumo de agua anual en la producción textil atiende a mil millones de litros. Un 36% de nuestra huella se origina fuera de nuestro país. Ese porcentaje se rebajaría si solo consumiésemos productos de temporada. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial.